Solo tú y yo sabemos por todo lo que pasamos Desde antes y después de que me tocara esa bala Huyendo de problemas que ambos nos ocasionamos Vivimos cosas buenas pero también muchas malas Yo no pude verte siendo madre y aún se me asomudo Porque ya perdí la guerra y los vicios regresaron Tu embarazo hizo que ese día temblara mi mundo Y así sin avisarnos de pronto nos separaron Yo no quise estar cerca y no querías que lo supiera Me alejé tantas semanas antes de que él naciera Me sentí como un inútil por no estar con mi bebé Y si te soy Sincero me duele que no lo puedo ver Pasé momentos angustiantes, solo quería Cargarte hasta que entré a verte Y cuando pude abrazarte al escuchar Tu voz, tu llanto y sentir tus pies descalzos Fue el mejor día de mi vida al tenerte Entre mis brazos ese día comprendí Lo que siempre me decían, cuando tengas A tus hijos sabrás lo que es la vida Salí de los malos pasos con trabajo En esos días y todo marchaba bien Creí que había una salida hasta que Por mi propia familia me despidieron Por dramas familiares las cosas Enloquecieron, como pude hacerte esto no te merezco y punto No sabes cuánto luché tan solo para estar juntos Porque volví a caer en malos pasos otra vez Te tuve y te descuidé Hijo mío, quiero verte Intenté hacerlo lo mejor que pude hacer Pero al parecer eso no fue suficiente No tenía ganas de nada Solo trabajaba, llegaba y me acostaba Comía y luego jugaba Y sin darme cuenta te perdí Solo eso faltaba Nunca supe valorarte Y tu tiempo se me escapaba. Perdí Never Pero tuve un accidente. Esa bala me hizo perder la oportunidad de verte. No te pude ver crecer. Tan solo ve cómo me encuentro. No sé cómo me salvé. Aunque ya estoy muerto por dentro. No sé ni cómo le hice, pero logré levantarme. Si sigo vivo es por ti porque ya quiero sanarme. Pasé casi cuatro años en esa situación. Entre miseria, gritos, alcohol y con esta depresión te amo tanto. Y no creas que me olvide de ti. Es que lo pienso tanto. Y quizá tú estás mejor sin mí. Sé que tú siempre serás mi responsabilidad. Espero que con el tiempo se a cómo regresar Si estuvieras en mis manos Hoy cambiaría las cosas Te amo aunque lo diga De una forma silenciosa Me encuentro mucho mejor Pero sé que ya es muy tarde Aún no sé cómo llenar Ese vacío que dejaste Tú vives en mi presente Y no tenerte más talento Nunca sales de mi mente Aunque creas que te miento Pero la vida es injusta Y me está matando el tiempo Cómo pude estar sin ti Sin que tú sepas lo que siento Siempre estás en mi mente A veces te oigo entre canciones No puedo pedir ayuda Cuando ya sé sus reacciones Sé muy bien cuánto me odian Y viven tiempo mejores, no me atrevo a molestarlos espero que me perdones, yo por ti daría mi vida y sin dudar, no sé cuánto tiempo será suficiente para dejar de llorar y para poder sanar cada una de mis heridas, pero sé que así es la vida y ya no lo puedo cambiar hijo mío, te amo tanto y eso nunca ha cambiado, quisiera verte dormir y despertar a tu lado, te juro que me arrepiento por causarte tanto daño quiero compartir contigo cada nuevo cumpleaños y llevarte de la mano hasta llegar a la escuela y que veas mi mejoría, aunque sea un poco tenue pero sin mí esto es lo único que me consuela Quisiera que tú me vieras como tu superhéroe Quisiera que esta canción fuera eterna pero no Quisiera que lo escucharas y me dieras tu perdón Pero eso jamás lo veré Solo quiero que sepas que sin ti me va muy mal Pero sin mí te va muy bien Y no sé cuántos como yo están viviendo este infierno Para ti que estás aquí Escucha lo que estoy diciendo Que mi historia te sirva para que tú no tropieces No le provoques dolor a quienes no se lo merecen Perdí. Sabes que te amo porque eres mi hijo a pesar de todo Pero el no tenerte me está partiendo el alma Te amo